Caballero, ¿a qué se debe dedicar Ranfi Trujillo ya que no puede ser candidato a la presidencia? Ranfi Trujillo debiera dedicarse a su familia y olvidarse de esto, porque tiene un rechazo demasiado grande por el rechazo de ser nieto de Trujillo, solo que lo ha hecho el rechazo más grande antes de este país. Tú por, por la tiranía Trujillista que hubo aquí en aquellos años, ese es el rechazo más grande que tuvo Ranfi Trujillo. Se dedica a la familia y deje eso. ¡Abrazo fuerte! ¿A qué se puede dedicar? Ramfi domínguez trujillo ya que no puede ser candidato a la presidencia bueno yo lo que pienso como siempre he hablado eh, casualmente está hablando en estos días con un amigo que llevaba una gorra un paquete de gorra y la única respuesta que yo le pueda a él si el pelo se me cae y con la gorra que diga franklin trujillo porque siga sin cabello porque nunca lo voy a echar Porque esa gorra ni siquiera me la pongo yo. Esa es una persona que tiene que coger su destino donde estaba anterior. ¿Por qué? Porque la mala semilla hay que quemarla y botarla porque ya es una sangre que lleva como fue su abuelo. Una sangre mala. Mala, malísima. Entonces, ¿para qué vamos a tener a mala semilla aquí? ¿Para que vuelva a culminar otra vez? No, que se vaya para donde estaba, que aquí no lo queremos. Ahí, ahí no... Muchas gracias. A cumplir con los requisitos que le establece la constitución de la República y la ley. ...a crear su propia estructura política y a esperar un futuro más adecuado para él lanzarse de nuevo... ...porque entendemos que aunque sea familiar de Trujillo, tiene algunas posiciones que son correctas... ...como es el caso migratorio, la situación económica del país... ...y como dominicano al fin va a adquirir entonces el derecho de participar pero cumpliendo con la ley y la Constitución de la República. debe dedicar Rafi Trujillo, ya que no puede ser candidato a la presidencia? Bueno, Rafi Trujillo ah. puede dedicarse a ser asesor de la oposición y darle su mayor brillo de, de opositor, dándole a entender a la República Dominicana que era un buen candidato, aunque la Junta no le haya reconocido ese derecho, que por cierto creo que debe da, hacerse un pronunciamiento de por qué no puede ser aspirante a la presidencia de la República Dominicana. El pueblo está siguiendo cambios y creo que es una de las nuevas opciones que tiene este país para representarlo en cualquier otro. Yo entiendo que Rampi Trujillo lo que tiene que seguir haciendo política porque ya llegará su momento. Para mí, en mi opinión, Rampi Trujillo va a ser más fácil presidente que Luis Abinader. Es todo. ¿Usted cree que, que puede ser mejor presidente? No, que tiene más oportunidad de ser presidente más adelante, porque todavía no es su tiempo. Y lo que tiene que hacer hacer tiempo aquí en Dominicana y, y para que pueda eh, ser opción, para ser candidato presidencial, y luego ya lanzarse, ya más, más luego. Caballero, ¿a qué se debe dedicar Gerán Trujillo ya que no puede ser candidato a la presidencia? Sí, él es un emprendedor y un empresario próspero. Él se benefició de la crisis de 1908 y compró grandes propiedades a bajo precio. Entonces, cuando pasa la crisis, queda con un buen dinero. Entonces, él debe dedicarse porque él, él es graduado eh, como en, empresa, administración de empresa. Y yo tengo un buen concepto de él porque tiene una formación, un grado cultural muy eh, as, aceptable. Porque él se, se crió en la metrópoli. Las hijas de él estudian y dicen que... Su sueño es venir a vivir a República Dominicana. Mira, desde primer lugar, Rafa Trujillo sabía que no iba a ser candidato porque tiene doble nacionalidad. Y la Constitución lo prohíbe, lo prohíbe, lo prohíbe la Constitución. Está ahí en, en los artículos de la Constitución que está prohibido una persona ser electo candidato si, si y tiene doble nacionalidad. Para él tiene que renunciar una de las dos. ¿Cómo? No, no puede ser. Yo pienso que rafi Trujillo debe ser un ejemplo eh, a partir de, de ahora, ser un ejemplo de buen ciudadano, eh, un, un paradigma para la juventud, dado que está impedido constitucionalmente de ser candidato a la presidencia, eh, de modo que hay toda una imagen que tiene que limpiar, ¿verdad?, familiar, histórica, de modo que debe dedicarse a ser un buen ejemplo en República Dominicana, a lo mejor en el futuro, eh, pueda llenar los requisitos para ser un candidato a la presidencia. ¿A qué se debe dedicar Ranfi Trujillo, ya que no puede ser candidato a la presidencia? Bueno, eh, la Junta Central Electoral dice que rechazó su candidatura porque tenía doble nacionalidad. Yo entiendo que, de la manera que fuere, todo el pueblo dominicano debe rechazar esa candidatura porque representa el luto en nuestro país. Este es el futuro... Este es el futuro y es genial